El ejercicio 7, ahora ustedes, eh, si ya lo hicieron ayer, mejor, si no, eh, bueno, acá hay un, un, algo nuevo, pero no tiene, no tiene mucha más explicación, que esto que está acá es una, eh, una etiqueta SELECT, es un menú desplegable. Es lo mismo, ¿qué beneficio tenemos con el menú desplegable? Justamente, que ustedes hace un rato me preguntaban por la validación. Con el menú desplegable somos nosotros los que estamos precargando los posibles valores y lo único que estamos haciendo es darle la posibilidad al usuario que elija alguno de esos valores. Entonces, esos valores ya van a estar validados porque los, los colocamos nosotros. Eh, con respecto a las cajas de texto, en la caja de texto el tipo podría poner un valor eh, no válido o incluso podría escribir alguna de esas opciones válidas con faltas de ortografía y ya tendríamos que empezar a complicarnos la vida validando datos. Entonces con la, con la lista desplegable eh, sabemos que siempre van a ser válidos porque le damos a elegir entre un abanico de datos de opciones que le estamos poniendo nosotros, ¿sí? Y para leer el dato, el value de la lista desplegable, que es el valor seleccionado, es exactamente igual que para leerlo de un input type text, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ir al HTML, en este caso es el HTML 7, y recorrer el código buscando el SELECT. Esto que está acá, esperen que lo voy a acomodar un poquito más. Ahí. Acá tenemos la caja de texto de la edad, que ya la recontra conocemos, y acá tenemos la lista desplegable. ¿sí? El SELECT, no tiene por qué saberlo, porque es HTML, pero el SELECT tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, y tiene contenido en su interior. Hasta ahora los inputs, estuvimos viendo, eh, y son etiquetas self-closing, o sea que es una etiqueta que se autocierra fíjense que tiene una barra al final de la etiqueta, en cambio, las etiquetas que tienen eh, apertura y cierre, la etiqueta de cierre se llama igual que la de la apertura, pero tiene una barra. ¿sí? Y todo el código, eso es como si, esas etiquetas es como si fuesen en Javascript, las llaves de apertura y cierre. O sea que todo lo que está dentro de las etiquetas está dentro de la lista desplegable. ¿Y qué vemos? Etiquetas de tipo Option, que son las opciones que nos aparecen. lo que está Estas Option también tienen etiqueta de apertura y cierre. Y lo que está entre las etiquetas de apertura y cierre es lo que nosotros vamos a ver. Y esto que es una propiedad de esta etiqueta, ¿sí? las propiedades están dentro de la etiqueta de apertura, el value, es lo, que no, es lo que nos va a devolver a nosotros en el caso de que hayamos seleccionado esta opción. En este caso en particular, estos valores son iguales a lo que muestra. ¿sí? Una cosa es lo que muestra y una cosa es lo que me devuelve. Acá, lo mismo que muestra es lo mismo que me devuelve, pero yo podría mostrar soltero y que el value fuera un número, por ejemplo, 0, 1, 2. Y que en mi sistema, un soltero estaría representado, por ejemplo, por el número 1, y un casado por el 2 y un divorciado por 3. No es el caso. Bien. Sí, yo podría agregarle todo lo que quisiera. Yo podría copiar esa etiqueta y decir, por ejemplo, que es viudo, agregarle la opción viudo, Y ahora me estaría apareciendo acá la opción viudo. ¿Sí? Tan fácil como eso es cargar un select con eh, distintos valores. Recuerden que ustedes no van a tener que escribir nada en el HTML. ¿Sí? Les estoy contando como para que entiendan un poquito el contexto. Y fíjense que el select tiene su ID. Y el ID es Estado Civil. Bueno, si queremos levantar el valor de ese select, Vamos a suponer que yo quiero eh, leer, me voy a ir a buscar el JS7. Si sí, quisiera leer el estado civil, voy a, guardar una, voy a declarar una variable estado para guardar el valor de ese estado civil. Y para levantar el dato haría estado es igual document.getElementById y ahí escribiría el ID del SELECT. Que era estado civil. ¿sí? Low camel case. Todo en minúscula y la inicial de la segunda palabra en mayúscula. Entonces, ahí pondría estado civil. Y con eso, document.getelement, vaya a ir y estado civil tendría lo que se llama en programación una referencia. ¿sí? Tendría la dirección de, mem de memoria de esa caja de, de ese esa lista desplegable, y lo mismo, ¿qué quiero yo? El value, y cuando ponga value, me va a dar el value de la opción que está en ese momento seleccionada en la caja de texto. ¿Sí? Yo acá podría, a través de un alert, mostrar lo que tengo en la variable estado. ¿Sí? No estoy resolviendo el ejercicio, sino que les estoy mostrando que... Levantar el dato de una lista desplegable es igual de sencillo que hacerlo desde una caja de texto. Entonces acá, si seleccioné soltero, cuando hago clic me muestra el value, que es soltero, y si selecciono, por ejemplo, viudo, me muestra viudo, lo mismo que casado o divorciado. ¿Sí? Igual, igual, igual, es la misma línea de código que si lo estuviésemos haciendo eh, de la caja de texto. Para que lo sepan, como dato de color, eh, ¿sí? no me tengo que guiar por lo que dice en la opción, yo en vez de divorciado podría mostrar divorciado y acá de ser la opción 1. Muestro divorciado, ¿Sí? acá aparece divorciado, yo lo selecciono y si muestro la información, fíjense que el value, lo que yo voy a levantar es lo que esté como valor de la opción que muestra seleccionado, eh, divorciado. ¿Sí? Pero en este caso bueno, coinciden entonces lo puedo dejar así y funciona. Y le saco esta opción que se la agregué yo ¿Sí? no estaba se la agregué solamente para mostrarles ¿Cómo funciona eso? La edad, lo mismo de, lo mismo de siempre, eh, poner la edad es, si necesito guardar la edad, declaro una variable y igual que como hicimos en los ejercicios anteriores, edad igual, parseInt, si no me equivoco, era txt id edad. Punto value. Sí, levantar la información ya lo hicimos un montón de veces, aunque, eh, bueno, hay que acordarse que no, el nombre de las funciones. Bueno, esa sería la primera parte del ejercicio. Ahora, eh, yo voy a setear el reloj, la bomba, para que, eh, darles tiempo a que lo resuelvan, eh, fíjense que nos pide que al ingresar una edad menor a 18 años y un estado civil distinto a soltero, debemos mostrar un mensaje como el siguiente, es muy pequeño para no ser soltero. ¿Sí? Con lo que vimos eh, en el día de ayer, debería ser muy fácil utilizando operadores relacionales y operadores lógicos, resolver este ejercicio. ¿Sí? La dificultad de este ejercicio radica nada más que yo tengo que mostrar un mensaje, que es el que me pide el enunciado, es muy pequeño para no ser soltero. ¿Sí? El código es eso que está ahí. Lo único que faltaría completar es la condición que está acá. Bien, vamos a, vamos a ver qué nos pide. O sea, el mensaje es ese, es muy pequeño para no ser soltero. Y el mensaje es bastante claro. Me dice que si ingresamos una edad menor a 18, esa es una condición, que si la edad es menor a 18, y el estado civil es distinto de soltero, y me lo está diciendo acá con el I, me está queriendo decir que se tiene que cumplir que sea menor a 18 la edad y que el estado civil sea distinto de soltero. Debemos mostrar ese mensaje. O sea que del resultado del enunciado tengo que inferir que hay una condición que se debe cumplir para mostrar el mensaje. Si tengo que hacer, ejecutar alguna línea de código, dependiendo del resultado de una condición, tengo que utilizar un, una, un bloque IF, ¿sí? que es justamente el que sirve para eso. Adentro del bloque IF pongo el código que se tendría que ejecutar, en el caso que se cumpla la condición, y lo que tengo que ponerme a evaluar, a pensar es cómo armo la condición, que debería ser verdadera para mostrar el mensaje muy pequeño para no ser soltero. Y me lo está diciendo acá, lo tengo que transcribir literalmente en este ejercicio. Edad menor a 18. Bueno, vengo acá y digo, es más, este sí, eh, no. Vengo acá y digo, sí, tengo las mayúsculas, sí, la edad es menor a 18, esa es la condición que tiene que cumplir la, el valor guardado en la variable edad ser menor a 18 y qué más y el estado civil tiene que ser distinto de soltero bueno y lo que tengo en la variable estado estado tiene que ser distinto cuál era el operador distinto cuál era el operador relacional distinto Bien, el signo de exclamación igual, ¿sí? el signo de exclamación solito es el NOT, es un operador lógico. Entonces, si estado es distinto a soltero, como soltero es un string, que es el que voy a comparar con estado, ¿sí? y lo tengo que escribir así, ¿por qué lo escribo con S mayúscula y el resto en minúscula? Porque en el HTML... El value de esa opción ¿sí? es una cadena, fíjense que está entre comillas dobles, y arranca con S mayúscula y el resto en minúscula. Entonces tengo que, para preguntar si algo es igual o distinto, tengo que escribirlo tal cual. Y ahora tengo esta condición y tengo esta condición. Tengo que meter un nexo aquí, ahí tengo que meter un operador. Recuerden que cuando en una condición tenía más de una operación relacional, debía unirlas con operadores lógicos. Y ahí, no tengo que pensar mucho, ahí ya me lo contestaron por el chat, porque de hecho me lo está diciendo explícitamente el enunciado, que se tiene que cumplir que la edad sea menor a 18 y ahí me lo está diciendo y el Estado civil distinto soltero, o sea, se tienen que cumplir las dos condiciones, una y la otra. Y si se acuerdan las tablas de verdad, si ambas condiciones tienen que ser verdaderas, para que el, la condición total del IF sea verdadera y yo pueda ingresar y mostrar este mensaje, en la tabla de verdad de LAN, era la única posibilidad que era verdadero cuando ambos operandos eran verdaderos. Entonces ahí en el medio de las dos condiciones le me meto un AND. Y listo. Ese es el ejercicio. ¿Sí? Vamos a probarlo. Si eh, tiene 15 y es soltero, es lo más normal del mundo, ¿Sí? que alguien de 15 sea soltero. Pero si es casado, ya es raro. Entonces dice, es muy pequeño para no ser soltero. ¿Por qué entramos? Porque esta condicio, este, el valor 15 verifica la condición. Verifica esta parte de acá. 15, que es el valor que tengo guardado en la variable edad es menor a 18. Entonces esa parte es operando, es true, es verdadero. 15 es menor a 18 y el valor casado ¿sí? el valor seleccionado en el select también verifica la, esta condición porque adentro de la variable estado voy a tener el valor casado y casado es distinto de soltero entonces esto también es verdadero si esto es verdadero y esto es verdadero el resultado del y va a ser verdadero o sea que en, en el caso de que edad tenga 15 y la variable estado tenga el valor soltero, toda esa condición múltiple dentro del paréntesis tiene como resultado verdadero. Y si en el if tengo un verdadero, entro al if y voy a mostrar este alert. Con que alguno de los dos no verifique, ya no va a entrar. Si este es verdadero y este es falso, verdadero y falso es falso. Y si no se acuerdan, verifíquenlo en la tabla de verdad que escribimos ayer. Si este es falso y este es verdadero, tampoco entro, porque falso y verdadero me da falso. Y obviamente si los dos son falsos, falso y falso también me da falso. O sea que de, cuando hay un and de por medio, la única manera que se verifique que me dé verdadero es que el, ambos operandos den verdadero. Yo acá pongo... El 20, ya con eso solo, por más que diga casado y casado sea distinto de soltero, esa parte se verifica, pero 20 no es menor a 18. Entonces, por más que yo aperte el botón, no voy a entrar nunca. Lo mismo que si pongo casado, lo mismo que si pongo divorciado, no pasa nada. Pero si pongo 17, como 17 es menor a 18 y divorciado es distinto de soltero, va a verificar la condición y va a funcionar. Bueno, de la misma manera, si vamos al ejercicio 8, tenemos la misma situación, la misma caja de texto, el mismo estado civil, pero ahora nos dice, al ingresar una edad menor a 18 y un estado civil distinto a soltero, no hacer nada. Pero, si es soltero y es menor... Mostrar el siguiente mensaje, es soltero y no es menor. Así, con los conocimientos que tienen hasta ahora, traten ustedes de resolverlo. Básicamente es lo mismo, lo que cambia es el mensaje y lo que van a poner acá adentro. Fíjense, copio esto, lo paso al ejercicio 8, lo pego, saco esto, Agarro esto de acá, que es el mensaje. Corrijo el mensaje. El enunciado me dice que si ingresamos una edad menor a 18 y un estado civil distinto de soltero, no tengo que hacer nada. Entonces, si yo no voy a hacer nada... Cuando la edad C menor a 18 y el estado civil distinto a soltero, ¿hace falta que genere una condición para verificar esa situación? ¿Es necesario que yo genere una.? No. Acuérdense que en un if con una condición, lo que ustedes están generando es un bloque de código, porque el if tiene un bloque de código delimitado por la llave de apertura y cierre. Donde la idea de generar un bloque de código, un scope, un ámbito, es poder tirar ahí las instrucciones que se deberían ejecutar en el caso de que la condición sea verdadera. Pero ahí justamente lo que me está diciendo es que si pasa eso no tengo que hacer nada. Entonces nunca voy a generar el ámbito, un ámbito de codificación para dejarlo vacío. Entonces toda esta primera parte es arasa, ¿sí? Pero la segunda parte sí es interesante, porque me dice, pero si es soltero y no es menor, debería mostrar este mensaje, es soltero y no es menor. Entonces tengo que prestar atención a esta parte, que sea soltero y que no sea menor. Ok, entonces vamos a hacer eso. Me dice... Eh, ya me olvidé, que, que sea soltero, bueno, estado, que es como yo le puse a mi variable, estado, el estado es, lo que tengo, en la variable estado, es igual, esperen que lo descajete un poquito esto, esto se va, y esto venía acá, ahí está. Si lo que tengo en la variable estado es igual, igual a la cadena soltero, y el otro que se tiene que cumplir es que no sea menor. Y que no sea menor. Yo podría decir, acuérdense que puedo ir por la directa o por la negada, ¿cómo podría, de qué dos maneras que vimos ayer, podría poner la condición para que sea menor, que sea verdadera cuando la persona es menor. La directa y la negada, ¿quién me puede aportar ahí una condición para completar? Hubo más, varios que ya me dijeron que lo hicieron. No, no, no, no, no No digo que la completa, chicos, digo acá, ahí, donde está. Eh, mayor o igual a 18 o eh, el de 17, ¿no, profe? Podría poner que la edad sea mayor o igual, perdón, cualquiera, mayor o igual a 18, esa sería una condición de que, sea, de que no sea menor, porque me está diciendo no es menor, o sea que si es mayor, no es menor. ¿Puedo poner esta? Podría poner, en el caso de que fueran valores de edad enteros, podría poner esta. Esa sería, que la edad sea mayor a 17, significa que es mayor, por ende no es menor. ¿Y qué otra cosa puedo poner acá? ¿Cómo puedo poner literalmente no es menor? No, el 13 no va, Agustín ahí. Va como dice Daniel. ¿Sí? Y bueno, vos está bien, te equivocaste, quisiste poner menos 18. Muy bien. Que no sea menor. Y si lo niego, y acá pongo la condición de que sea menor, que sería edad menor a 18, o edad menor igual a 18, esto es la condición de que es menor. Pero si lo niego, digo, y que no sea menor. Podría ser eso también. ¿Y cómo podría ser la de Estado? Estado es igual, dice el ejercicio, que eh, es soltero. Ahí tengo, es soltero. ¿Y cómo puedo poner que no sea eh, casado o divorciado? Agustín me pone en el, en el chat esa opción. Si la edad es menor a 18, o sea, si es menor, estado civil distinto de soltero, pero los encerró con un or. Dice, ¿qué hace el or acá? Si este es verdadero o este es verdadero, o los dos son verdaderos, esto me devuelve verdadero. Y esto me lo niega, por ende me lo va a devolver falso y no va a salir. Cuando un OR me devuelve falso? Cuando los dos son falsos. Es la única situación en que un OR me devuelve false. ¿Y qué sería? La única situación en la que yo entraría, porque si esto me devuelve false, al estar negado lo transformo en true y entraría. Entonces para entrar esto tiene que ser falso y esto tiene que ser falso. ¿Cuándo esto va a ser falso? La edad menor a 18, cuando sea mayor de edad. ¿Cuándo esto va a ser falso? Cuando sea soltero. Cuando sea mayor de edad, o sea, no sea menor y no sea soltero, esto va a ser false. O sea, cuando sea soltero, esto va a ser false. Y todo esto me va a dar false y con esto lo va a negar y va a entrar es interesante que él se haya dado cuenta de esa condición. En las tablas de verdad que vimos ayer teníamos la situación A, B, OR y AND y teníamos falso, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y esto daba falso, verdadero, verdadero, verdadero y esto da falso, falso, falso, verdadero. Cuando, se tiene que cumplir, cuando voy por la directa, que se tiene que cumplir una condición y la otra, las dos condiciones, A y B, tienen que ser verdaderos, El único, es la única combinación que hace que un AND valga verdadero. Entonces, cuando se tienen que cumplir las dos condiciones, era, es posible resolverlo de esta manera. Voy a comentar esto, y vamos a hacer la que hice yo primero, que era... If edad-estado eh, eh, sea igual a soltero, y esa era una condición, y se tiene que cumplir la de que no sea menor, o sea que la edad sea mayor o igual a 18. Esa es la directa. Ahora vamos a ver por qué funciona igual, Yolanda, espera espérame Presta atención a esta explicación. Esto funciona porque es la directa. Literalmente decimos que sea soltero y que no sea menor. ¿Cuál es la condición para que sea soltero? Y que el Estado sea igual a soltero. Súper ¿sí? obvio. Que el Estado sea igual a soltero es la condición de soltería. ¿Y cuál es una de las condiciones de que no sea menor y que sea mayor, porque si es mayor no es menor. Entonces, edad mayor o igual a 18 va a ser verdadero cuando la persona sea mayor de edad. Y ponemos el and en el medio porque se tienen que verificar las dos para que yo pueda decir que es soltero y no es menor. Por eso, pongo un and y si la primera, el estado es igual a soltero y la edad es mayor o igual a 18, el total lo que me va a devolver el AN es TRUE y voy a entrar. Esa era, eso ya probamos que funciona. ¿Sí? Creo que probamos que funciona. Por la duda lo probamos de vuelta. Pero si yo pongo eh, 17 y pongo soltero, no pasa nada. Si pongo casado, no pasa nada. Está bien. Ahora, si no es menor, o sea, tiene 18 y es casado, no pasa nada. Pero si yo pongo que es soltero, me dice, es soltero, evidentemente es soltero, y no es menor. Esto ya, la, la directa es, muy, es mucho más fácil de entender que la negada. Ahora, eh, Agustín nos tiró esta, y está muy bien. Fíjate que todo esto está encerrado entre paréntesis y está negado. O sea que Vamos a entrar, como está negado y el not le cambia el valor de verdad, cuando el resultado de todo el paréntesis sea verdadero, no vamos a entrar, porque el not lo va a cambiar por false y nos vamos a saltar el if. Ahora, cuando el resultado de todo este paréntesis sea false, hay un not que le va a cambiar el false por true y va a entrar. Entonces, ¿cuándo vamos a entrar para decir es soltero y no, y no es menor? cuando todo esto sea false. Y como acá hay un OR, veamos acá, ¿cuál es la única combinación en el OR que da el resultado false? Esta. Que los dos sean falsos. Es la única que me da falso. Fíjense que es al revés que en el AND. En el OR, el primero es falso y todos los que vienen después son verdaderos. Y en el AND, los tres primeros son falsos y el último es verdadero. Por eso, al aplicarle el NOT, lo cambia por un OR al, al, al operador lógico. Tenemos que entrar supuestamente cuando no sea. Eh, cuando no sea. A ver, cuando no sea eh, menor. Entonces ponemos la condición de menor. Que cuando no se cumpla, es una de las condiciones para que entre. ¿sí? Que no sea menor. Esa es la condición de menor. Cuando eso sea false, me interesa para entrar. Es una de las condiciones que eso sea false para que yo pueda decir esto. Fíjate que voy a decir no es menor. Y si esto me da false, significa que no es menor. Y esta es la otra condición para que entre. Que el estado civil sea distinto de soltero. Eso quiero que sea eh, false. ¿Por qué? Porque cuando va a ser false esa condición? Cuando el, cuando el Estado Civil valga soltero, porque si yo pregunto si soltero es distinto a soltero, es falso, porque son iguales. ¿Sí? Es muy rebuscada, pero es válida, es completamente válida. Entonces, si esta condición me da falsa, significa que no es menor. Y si esta condición me da falsa, significa que es soltero. Por ende, cuando las dos sean falsas, una o la otra tienen que ser falsa para que todo esto me dé falso y al negarlo me da verdadero y entro. Está muy recontra rebuscado, pero es una opción válida posible. ¿sí? Así armaron el ejercicio y esa es una posible resolución. ¿Que sería súper antiintuitiva? Estamos de acuerdo. ¿sí? Es súper antiintuitiva. Obviamente... El 99,9% de los programadores usarían esa. Pero es válida. Eh, yo estaba, esta es la línea que copié de Agustín y yo estaba usando la variable estado. sí. Y acá eh, él usó la variable estado civil, que era la que ya estaba. ¿sí? Por eso no me funcionaba. Bien. Eh, pongo 18 y soltero, y dice soltero y no es menor. Pongo 17 y no funciona o pongo 18 y algo que no sea soltero, y no funciona. O sea que el razonamiento es lógico y cualquiera de las dos posibilidades funciona. Este ejercicio dice al presionar el botón mostrar un número random, ale, random significa aleatorio, al azar, ¿sí? eh, del 1 al 10 inclusive. Vamos al ejercicio 9. Sí, hay muchas maneras. Yo le digo la que me acuerdo siempre yo, pero si ustedes googlean, podrían encontrar un montón de maneras distintas de generar un número aleatorio. No importa, no se lo tienen que saber para el examen, ¿sí? Eh, pero sí está bueno, como para no tener que estar ingresando nosotros y que lo ingrese el intérprete. Muy bien. No sé si se acuerdan que en la biblioteca MAT, JavaScript nos proveía de un montón de constantes matemáticas y de funciones matemáticas. ¿sí? Estaban todas agrupadas como eh, propiedades y métodos de esa clase. Y hay una que es mat.random. Random es un número aleatorio, pero no es cualquier número aleatorio. Lo que me ofrece JavaScript, es, eh, a través de la función random de la clase mat, es un valor aleatorio entre 0 y 0,999999, un montón de nueves. ¿sí? Vamos a ver. Si yo acá pongo esto, pongo un alert, y encierro la función esta, bueno, para que sea más entendible vamos a hacer así. Let número... Número igual. Y en el alert vamos a mostrar el valor del número. ¿Sí? MAT.random nos devuelve, cada vez que lo ejecutamos, nos devuelve un valor. El valor mínimo que me devuelve es cero. Es el valor mínimo que me devuelve. Y el máximo es 0.999999. ¿Sí? Este es el máximo. Si lo tuviera que expresar con un rango, diría que es cerrado por izquierda, o sea que el 0 está incluido, pero abierto por derecha. O sea, va entre el 0 y el 1 sin tocar el 1. ¿Se entiende lo que me devuelve? Mat.random. Vamos a verlo a través de la función. Cada vez que presiono el botón, me va a devolver un número que arranca con 0, y un montón, un montón de, eh, tiene mucha precisión decimal, muchos valores decimales, pero que siempre va a ser algo 0, algo, nunca va a ser 1, y siempre va a tomar esos valores. ¿Sí? Eso así como está, no me sirve para mucho debería hacer alguna manipulación matemática para poder adaptar a distintos aplicaciones. Yo, por ejemplo, en el ejercicio que viene, quiero un valor entre 1 y 10. Pero si estuviera haciendo una aplicación y quisiera simular la tirada de un dado, necesitaría números aleatorios entre 1 y 6. Y si estuviera haciendo una aplicación en la que quiero simular, por ejemplo, un juego de ruleta, debería querer números aleatorios entre 0 y 36. Y así sucesivamente, podrían ser infinitos los valores en los cuales yo quisiera obtener o que la máquina me generase números aleatorios. ¿Cómo podría eh, manipular a través de cuestiones matemáticas, aritméticas, a partir de tener una función que me tira un valor en ese rango ¿Cómo podría hacer para adaptarlo? Yo le voy a tirar una, eh, que me acuerdo que es la que uso siempre y que me la acuerdo de memoria, y vamos a tratar de analizarla. ¿sí? Yo podría decir eh, esto, Ad.round. no me acuerdo si fue con ustedes, creo que sí, que me preguntaron cómo hacíamos para redondear, y yo les conté round, que, estaba más, que me lo redondeaba al entero más cercano, si era 8.5 eh, me iba al 9, y si era 8.49 o menor me iba al 8, y después teníamos mat.sale, que por más que tuviera 8.1, 8.2, 8.8, iba al sale, al techo, iba al 9, al entero más cercano por arriba del valor, y tengo la función mat.floor, que es piso, en inglés, y que me redondeaba el dato, ya sea 8.1, .2, 0 .9, iba a ir al 8, iba a ir al entero por debajo. ¿Sí? Eh, ahí está, bien. Habíamos usado Floor y Sale solamente. No, no, y les agregué round. Bueno, round redondea el entero más cercano. De 8.5, o sea, de .5 hacia arriba, redondea para el de arriba, y hasta .49, redondea para abajo, ¿sí? Bien, pongo mat.random. Por, voy a hacer el número máximo del intervalo que yo quiero, menos el número mínimo, y todo eso le sumo el número mínimo. ¿Sí? Si yo le tiro eso así, se lo tiro así, Ustedes dirán, ¿qué hace eso? ¿Sí? Yo acá podría, por ejemplo, para este caso, podría poner una variable máximo. Que tome el valor, eh, ley, puse let, Que tome el valor 10. Porque me pide números entre 1 y 10. Podría poner la variable mínimo. Que tome el valor 1. Probar. Ahora lo vamos, vamos a hacer el análisis de por qué eso funciona, pero vamos a probar para que ustedes se den cuenta que eso funciona. 7, 7, 10, 9, 6, 10, 4, 4, 9, 5, 10, 8. Fíjense que todos los valores están, no se repiten, o si se repiten es por justamente el azar, pero son valores entre 1 y 10. ¿Sí? quiero una tirada de, de dados, bueno, 1 y 6, todos los cambios, y ejecuto, 4, 1, 3, 3, 5, 5, 5, 3, ¿sí? todos valores entre 1 y 6, quiero entre 50, vamos a suponer, quiero valores de edad laboral, de 18 a 65 años. Pongo 65 de máximo. 18 de mínimo. Guardo los cambios. 52, 36, 42. Sí, funciona. Funciona. Muy bien. Fíjense que esta manera de programar, ¿qué beneficios tengo de haber puesto acá variables y después... Haber declarado variables y poner el valor acá arriba. ¿En qué me benefició recién el, el, en los ejemplos que yo les, les tiré? Flexibilidad, me dice Gastón. Sí. Un rango. Puedo reutilizar el código. Bien. Para cambiar el rango. Bien. El haberlo declarado así es una práctica muy común, ¿sí? sí es cuando yo tengo un valor que se va a repetir en todo el código, si yo no hubiera puesto esto, cada, acá tendría que haber puesto el 65, acá tendría que haber puesto el 18, y acá el 18. Y eso que estoy en una línea, un ejercicio que tiene tres líneas de código. Cada vez que yo quise mostrarles y cambiarles el rango, en lugar de recorrer todo el código, cambiando donde decía máximo el valor del máximo y donde decía mínimo el valor del mínimo, lo que hice fue traerlo a este punto, el valor de máximo y mínimo, y poner variables distribuidas en el código. Entonces, lo que hago es, más rapidez, más flexibilidad, minimizo los errores, porque si yo tengo máximos y mínimos durante por todo el código, tengo que haberme asegurado de haber cambiado el máximo en todas las ocurrencias donde aparece el máximo, y además cambiar el mínimo en todas las ocurrencias donde aparece el mínimo. Si me olvidé de cambiar uno, el máximo o el mínimo, ya está, el programa queda inconsistente. Entonces, al haber declarado variables, para eso que quería cambiar, yo sé que las cambio en este punto y automáticamente es como que se me refrescasen a lo largo de todo el código. Yo lo tengo centralizado en una situación, la puedo ir cambiando y probando con distintos valores, y yo sé que todo el código se me va a ir actualizando con eso. Entonces, tengan... Jarkoviar eh, es malo. Tengan en cuenta que eh, es una buena práctica resolverlo de esa manera. Cuando ustedes vean que tienen un valor, el mismo valor, como si fuera eh, como si fuese una constante, bueno lo podrían declarar acá arriba y lo puedan reutilizar durante todo el código. Es una buena herramienta, en algún momento se van a dar cuenta que ah lo puedo resolver como me había dicho el profesor en ese ejercicio. Bien. Fijémonos en esto. Supuestamente si mat.random me devuelve valores entre 0 y 0.99, ¿qué quiero yo? Y yo quiero valores entre 1 y 10, quiero que cuando... Random me devuelve el valor más chico de los valores que me puede devolver, que es el 0, yo muestro el valor más chico de mi rango, que sería 1. Y que cuando me devuelve el, los valores más grandes, 0,999999, 9, 9, 9, 9, 9, quiero mostrar el valor más grande de mi rango, 10. Y en el medio quiero mostrar los valores que están entre el máximo y el mínimo del rango que yo quiero. Entonces, fíjense. Acá hay un igual. ¿Qué es lo primero que se ejecuta de este lado? ¿Qué operación es la primera que se ejecuta? Acuérdense de la prioridad de operadores. ¿Se ejecuta primero el mat.round, que es lo que yo encuentro? Leandro me dice el paréntesis. ¿Cuál paréntesis? ¿El de mat.round? Máximo menos mínimo. Bien. El random no sería no. Fíjate que yo tengo una función. Para que esa función eh, cumpla su cometido, round, que es redondear, necesitas recibir entre sus paréntesis el valor, la entrada, el dato de entrada que va a tener que redondear. ¿sí? que Bad.round recibe eso, lo redondea, lo lleva al valor entero más cercano y me lo devuelve. Y eso que me devuelve mat.round es lo que voy a asignar en la variable número. Por ende, mat.round no puede empezar a trabajar, no puede hacer su tarea si todo esto no termina. Yo tengo que ejecutar esas operaciones porque el resultado de esas operaciones aritméticas es lo que tiene que recibir round para recién empezar a trabajar. Entonces el mat.round no se ejecuta, tengo que ejecutar lo que está dentro de los paréntesis del mat.round. Y como dijeron la mayoría, muchos eh, alumnos, tengo que resolver lo que tengo acá adentro. Y acá adentro me aparece una operación, en principio una operación de multiplicación y una operación de suma al mismo nivel. Entre esta operación de suma y esta operación de multiplicación, ¿cuál se va a realizar primero? No, Leandro, la suma no. Cuando el... el... Chicos, repasen las clases anteriores. Entre esta operación de multiplicación y esta de suma, la multiplicación tiene prioridad con respecto a la suma. Acuérdense que el producto, la división... Y el, y el resto, el módulo, tiene la misma prioridad. ¿Quiénes vienen después en prioridad? Suma y resta. Y cuando tengo operadores de la misma prioridad, la máquina empieza a operar de izquierda a derecha. Entonces, entre este valor, el producto en hacer mat.random por lo que está entre paréntesis. Y después, más esto, va a ser primero el producto y después va a ser la suma. Muy bien. Ahora, lo primero que se va a resolver es esto. Pero para resolver esto, necesita resolver... Ya tiene un operando, que es lo que está acá. Lo que me devuelve a mat.random. Ahora el por necesita el otro operando, que es lo que está entre paréntesis. Por eso, antes de que salga el por, necesito generar el segundo operando. Lo que está ahí en el paréntesis. Como muy bien me dijo la mayoría lo primero que se va a realizar es la resta, porque está entre lo que tiene prioridad máxima, que es ese paréntesis que está ahí. Entonces, la máquina va a ser máximo menos mínimo, lo va a multiplicar por lo que me devuelve la función mat.random, y a ese resultado le va a sumar el valor del mínimo, y a ese resultado es lo que va a recibir mat.round, que me lo va a redondear al entero más cercano, y lo voy a guardar en número. ¿sí? Esa es la línea de ejecución, la secuencia de ejecución. Y lo tenemos que tener muy claro, eso. Porque si no, ni siquiera vamos a poder hacer un, una ingeniería inversa para tener la capacidad de ejecutarlo nosotros, tipo pruebita de escritorio. Recuerden que yo les había dicho que cuando hay un código que nosotros no generamos, y que a, a primera vista no lo entendemos, la, mi recomendación para entenderlo es hacer, tomar el valor de la máquina e ir realizando las operaciones para ver qué da. Si yo, como humano, no puedo interpretar el orden de las operaciones, ni siquiera lo voy a leer y tampoco lo voy a poder generar ese código. Muy bien. Fíjense, yo lo que me gustaría es que cuando mac.random me devuelve el menor de sus valores, en la variable número quede el, el menor de los números del rango. Vamos a suponer que yo quiero entre 1 y 10, que es lo que me pidió el ejercicio. O sea que cuando mat.random me devuelve 0, eh, perdón, cuando mat.random me devuelve 0, toda esta operación me debería devolver un 1, para que quede guardado acá. Y de hecho lo va a hacer, porque cuando este producto sea 0, no me importa lo que dé acá el paréntesis, porque todo esto, 0 por cualquier cosa es 0, entonces me va a quedar 0 por el valor mínimo. Por eso el mínimo está sumando acá. Porque cuando el mat.random me devuelve el valor más chico que 0, voy a hacer 0 más el mínimo y me va a dar el mínimo del rango. O sea, 0 más 1 me va a dar 1, que es el valor mínimo que yo quiero. Y cuando me devuelve el valor máximo, cuando me devuelva a 0,99999, fíjense que acá me va a quedar... Eh, 9, 10, menos 1, me va a quedar 9. Me va a quedar la diferencia que hay entre el valor máximo y el mínimo del rango. ¿sí? 10 menos 1, 9. Si yo multiplico 9 por 0,99999999, ¿qué me va a dar? Me va a dar... Vamos a hacerlo con la calculadora. 0,999999 por 9 me da 8,999999. ¿Sí? Esto. Más 1. 9,99999. ¿Y round para dónde lo va a redondear? Y lo va a redondear al entero más cercano que es 10. ¿Sí? Entonces, de esta manera, hay muchas, hay muchas, pero de esta manera, con ese artilugio matemático, nosotros salimos de algo, de lo único que me devuelve random JavaScript, y lo podemos manipular para que nos dé el valor entre el rango y el rango que queremos. ¿Sí? Bien, por eso funciona. Lo mismo que hicimos antes lo pueden hacer con el 1 al 6, con el 1 al 0 al 36, entre 50 y 100. En lo que ustedes quieran, eso va a funcionar siempre. Bien, ya sabemos eh, cómo sacar números aleatorios en algún rango en particular. Si el valor va a ser siempre el mismo, no, no haría falta que yo haga esto. ¿Sí? si yo ya lo voy a usar en un sistema de notas y quiero esto para las notas, podría sacar esto así y reemplazar estos valores por el máximo y el mínimo, poner directamente el literal de número ahí, acá poner el 1 acá, y acá poner el 1 acá. Y eso funciona igual. Y está bien si lo dejo así, eso estaría bien si lo dejo expresado así, Vamos a ver que esto funciona, ¿no? que es equivalente. 9, 7, 4, 1, 9. Sí, funciona. Pero acá, dentro de los paréntesis, ¿qué tengo? Variables o constantes. Eso va a cambiar de la ejecución, independientemente de lo que me devuelva MAC.random. Si yo ejecuto este código infinitas veces, lo que está entre paréntesis, ¿va a cambiar o va a ser siempre lo mismo? No, no va a cambiar nunca. Y 10 es una constante, y el menos 1 es una constante. ¿Para qué le voy a hacer hacer a la máquina esta cuentita 10 menos 1 o 9? En todas las ejecuciones. Si la puedo resolver yo ahora y hago que la máquina se ahorre una cuenta que va a ser siempre la misma. Entonces cuando yo les decía, si, si algo les hacía ruido, bueno, esperaba que me dijeran que les hacía ruido eso. Lo podemos resolver. Yo puedo decir que eso siempre, siempre infinitamente va a ser 9. Y ahora, que ahora resolví 10 menos 1 y es 9, esos paréntesis ya no tienen sentido, porque estaban para forzar a que la máquina haga primero esa resta. Entonces esto poner un 9 con paréntesis no tiene nada de sentido, yo lo saco. Y lo podría dejar así, o hago el 9 más 1, o lo dejo así. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué lo dejo así? Porque primero se hace la multiplicación. Perfecto. Tengo que acordarme que esto viene del máximo menos el mínimo y que yo quería forzar el producto. Y después, el, a sumarle el más 1 a... El, el resultado de multiplicar 9 por lo que me devuelva mat.random. Entonces lo dejo así. Eso sí que no lo toco. ¿Sí? Bien. Muy bien. Listo. Vamos a probar que esto funciona. A ver. No va a ser a llamar número porque le voy a cambiar. Por más que sea un número, en este ejercicio a eso yo le lo veo como si fuera una nota. Bien. Ahora que ya saben cómo generar valores entre 1 y 10, les voy a dar eh, 10 minutos, así no los apuro y lo hacemos tranquilos, para resolver el ejercicio número 10. ¿Sí? Lo que yo quiero es que, por ejemplo, si se generó el número 10, me aparezca excelente nota igual 10. Si se generó el número 8, que me aparezca un alert que diga, eh, aprobó, nota igual 8. Si se generó el número 2, que aparezca, eh, vamos, la próxima se puede, nota igual 2. ¿Sí? Para comparar, lo que queremos controlar es que el mensaje sea consistente con la nota que salió. ¿sí? Si es 1, 2, 3, tiene que salir, vamos, la próxima se puede, si es 4, 5, 6, 7 y 8 debería salir el mensaje aprobó, y si es 9 o 10, debería salir el mensaje excelente. Estamos en la misma situación que el niño, adolescente y adulto. ¿sí? El ejemplo es exactamente el mismo, pero esta vez lo tenemos que hacer con la nota, en lugar de con, el, con una edad. Tenemos un rango de valores de 1 a 10. Si es 1, 2, 3, decimos la próxima se puede. Si es 4, que sería como si fuera niño, por ejemplo. Si es 4, 5, 6, 7, 8, es como si fuese la situación de adolescente. Y 9, 10, es como si fuese la situación de alumno. ¿sí? Se habían dado cuenta de eso, ¿no? Sería con el else if, sí. Podría ser con las dos soluciones, un if else con un if else anidado en el else, o... El, el comprimido, el resumido, que sería el SIF. If. Entonces, lo que yo tengo que generar es, a través del código y a través de condicionales, tengo que generar tres bloques de código. Uno, donde voy a ir a parar cuando el alumno haya desaprobado. Otro, donde voy a ir a parar cuando el alumno haya aprobado. Y otro donde voy a ir a apurar cuando el alumno haya promocionado, digamos, cuando haya sacado notas de excelencia, 9 o diez. Tengo que generar esa situación, tres bloques de código. Bueno, ¿cómo puedo generar más de dos bloques de código empezando a anidar el SIF? ¿Sí? Entonces, en principio, sin ponerme a pensar nada, directamente lo soluciono con una plantilla de if el SIF. Else. Acá generé un bloque de código. Else if. Acá genero otro bloque de código. Y acá, a lo último, con un else, termino de generar el tercer bloque. sí Así que tengo el bloque 1. ¿sí? Ahí tengo un bloque 2. Ahí. Y tengo un bloque 3. Ahí. Ya lo tengo delimitado, ¿sí? ya lo puedo ver como una plantilla. Y ahora lo que tengo que ponerme a completar es los, la, las condiciones. Ya podría, antes de establecer la condición, podría directamente ponerme a completar el bloque, poner la condición primero o no. Pregunta, para, para que vean que podemos arrancar de cualquier lado. ¿Qué pongo acá? ¿La condición de excelente, la condición de aprobó o la condición de vamos la próxima se puede? ¿Qué pongo ahí? Excelente, bien. ¿Cuál sería la condición excelente? Para excelente la nota tiene que ser 9 o 10. ¿Qué pongo? ¿Cuál sería la condición? ¿Mayor o igual a 9 qué? La nota, muy bien. Nota mayor o igual a 9 esta condición va a ser verificada nada más por la nota 9 o 10 entonces acá puedo decir alert excelente nota dos puntos y le concateno la variable nota tengo que hacer algo más no. Si la nota es 9 o 10, muestro el mensaje y ya como acá hay un else, se terminó el if, automáticamente todo este código se salta y no se ejecuta nada. Lo invoqué en la primera condición, cumplí con lo que tenía que cumplir, mostré el mensaje y me fui. Se terminó la función. No seguí ejecutando cosas al divino botón. Bien. Vamos a suponer que la nota no es 9 o 10, entonces esta condición va a ser falsa, lo que me va a provocar que caiga al else. Y el else tiene un if y voy a caer en esta, en esta condición. Y ahí, si la nota no es 9 o 10, me quedan dos posibilidades. O que esté en el rango de notas entre el 4 y el 8, o que sea 1, 2, 3. No hay más posibilidades. ¿Sí? Sí, es lo mismo, chicos. Acuérdense que hay dos posibilidades. Si estamos hablando de valores de nota enteros, poner nota mayor o igual a 9. ¿sí? ¿Cuáles son las notas mayores o iguales a 9? El 9 y el 10. También puedo hacer lo mismo con nota mayor a 8. ¿Cuáles son las notas mayores a 8? 9 y 10. ¿sí? Son equivalentes. Bien, en más corto, me dice Estefan, sería nota menor a 4. No es tanto más corto, ¿eh? pero te voy a hacer caso, lo vamos a hacer de las dos maneras. Fíjate, hago nota menor a 4, que serían los desaprobados. Entonces acá pondríamos, eh, vamos, la próxima se puede, nota dos puntos y le concatenamos la variable nota. Muy bien, y si no es la nota mayor o igual a 9 y la nota no es menor a 4, lo único que me queda es que la nota sea 4, 5, 6, 7 u 8. Y en ese caso tengo que decir que se aprobó. En ese caso caigo en el else por descarta. Acuérdense que los else no tienen condición y que el IF ataja... La, el flujo del programa cuando la condición es verdadera Y el else lo ataja cuando la condición del if es falsa ¿sí? Nunca van a ver, nunca, nunca, nunca Pero lo van a escribir, pero está mal Nunca van a ver un else con condición ¿sí? Siempre la condición la tiene el if Y al else lo ponemos para atajar el flujo del programa Cuando la condición del if es falsa ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner alert. Eh, aprobó. Nota. Igual. Bien. Esto funciona. ¿Sí? Eh, vamos a probarlo. Ejercicio 10. Excelente nota 9. 9 es una nota de excelente. Aprobó nota 8. Vamos a la próxima se puede nota 2. Vamos a la próxima se puede nota 2. Vamos a la próxima se puede nota 2. Aprobó nota 4. ¿Sí? Tiene consistencia el valor que aparece como nota con el mensaje que estamos mostrando. ¿Sí? Bien.